todos tenemos sueños por realizar la sierra tiene uno central y este sueño tú también puedes ser partícipe es un corregimiento que tiene grandes esperanzas de seguir creciendo en población en infraestructura en la parte religiosa y espiritual por eso llegar a este lugar es precisamente de que todos nosotros hagamos parte de la historia de este corregimiento de que tu nombre quede escrito que el día de mañana tú puedas decir yo colaboré en la parte del crecimiento económico de la parte hotelera yo fui y recibí la bendición de dios nuestro señor en el templo de santa maría reina allí pude encontrar no solamente un espacio para pasear y compartir en familia sino también un espacio para reflexionar un espacio para tener el silencio, la tranquilidad, un espacio donde podemos desde ya ir contemplando este paraíso natural. Por eso es un sueño que todos nosotros que deseamos y que lo, podemos, lo queremos cumplir se hace realidad en este lugar. No te lo puedes perder, participa de este gran sueño que todos queremos alcanzar.